Buenas tardes a todas y todos, esperando que estén súper bien. Vamos a ver quién está hoy con nosotras y con nosotros en este espacio para ustedes. El espacio para meditar, para relajarse, para disfrutar de una forma diferente. Y bueno, Entonces, bienvenidas a este espacio y bueno, bienvenidos. Espero que tengamos un momentico de mucha recarga y mucha paz. Entonces, Vamos a volver aquí y ahora, y voy a ponerles un punto para enfocar nuestra atención. Este puntito de luz. Entonces, me siento de forma cómoda, tranquila, relajada. Y disfrutar de nuevo, aquí, ahora, mi espacio de relajación. Voy a dejar mis piernas tranquilas, mis brazos que descansen suaves al lado del cuerpo. Y permitir que poco a poco mi atención se concentre en ese punto de luz radiante frente a mí. Si el sonido se encuentra bien, por favor avísenme. Poco a poco, pongo atención a mi respiración. Inhalando grande y exhalando suave y tranquilamente. Permito que el cuerpo vaya soltando Toda tensión. Suave. Tranquilamente. Siento como cada fibra de los músculos. Poco a poco. Va regresando a un estado. Relajado tranquilo, en calma, sentir como después de tantos cambios de temperatura, tantas diferentes posturas y todo lo que hice hoy. Ahora, mi mente, mi corazón y el cuerpo, poco a poco, encuentran de nuevo su estado tranquilo, de calma. Vuelvo a sentirme en una burbuja en el tiempo, un paréntesis en esta vida, y dejar que todo lo que no necesito pensar ahora, que todas esas decisiones, Todas las situaciones fluyan fuera de mi espacio seguro. Aquí, conmigo misma, conmigo mismo, encuentro... es agradable sensación interior de bienestar de calma de paz profunda y natural las carreras las responsabilidades las listas de cosas por hacer fluyen fuera de este espacio de paz. Aquí, ahora, la vida me regala este pequeño instante de recarga, totalmente libre. Totalmente liviana, yo vuelvo a sentir el alma que soy en realidad. Al igual que esta luz radiante, brillante, hermosa frente a mí. Yo, el alma, soy energía espiritual sutil, como una estrella de luz que no se percibe a través de estos ojos físicos, pero que puedo sentirme tal y como soy, en mi propio corazón, escucharme, aceptar todo lo que he vivido hoy y aprender a soltarlo. Aquí, ahora, poner un punto final a tantos pensamientos, al caos de tantas situaciones. Aquí, ahora. Soy libre, soy un alma tranquila, un alma en su propio espacio de paz, en mi mundo interior, ...cada vez más profundamente... ...en esa agradable sensación... ...de absoluta y total paz. Aquí, mi mente... Se va limpiando de tantas preocupaciones y me enfoco en el brillo de esta luz frente a mí. Un brillo que se me hace tan conocido, tan natural, que yo misma había llegado a olvidar. El hermoso brillo de la paz. Una paz que limpia, que ayuda a silenciar tanta bulla en mi mente. Una agradable paz natural. que aquieta, que disipa todo el miedo y la angustia, profunda paz en el corazón, que trae esa luz brillante y pura, que logra iluminar cada rincón de mi propio corazón y me ayuda a revivir esa llama oculta pequeña que se había vuelto tan tenue que se había cubierto de polvo de preocupación y miedos y que esta paz brillante, radiante y natural me ayuda a volverla a encender y que retome fuerza y se vuelva un fuego de esperanza de como yo el alma no estoy sola, yo el alma, este ser eterno, único, capaz, tengo una cercanía natural y amorosa. con la fuente suprema de amor, con Dios, Alá, Sibu, como sea que se le llame, el ser más tranquilo, puro, sabio, alegre, Fuerte, estable, mi compañero eterno, tan cercano, tan paciente conmigo, es mi guía en medio de esta oscuridad el único ser que me ama eterna e incondicionalmente. Y el alma naturalmente tiene esta cercanía especial como una estrella Frente al sol de amor, mi brillo se incrementa al recibir su luz y la paz profunda, inalterable, inquebrantable de este sol eterno eterno de paz, cubre totalmente al alma que soy, haciéndome sentir en una paz total. Ese brillo tan intenso, tan puro y limpio, abraza el alma y abraza aún más profundo los recuerdos de mi propio ser, ayudándome a sanar atraer paz incluso a mi pasado, a mis recuerdos, a mí. Y esta paz, este dulce amor cercano de mi guía supremo, me hace sentir completamente aceptada por todo lo que soy y como soy. Porque el alma suprema conoce al alma en su plenitud y su amor profundo. Sabe ah, lo que soy yo, aún mejor de lo que yo misma lo hago. Me conoce a mí y a todas las almas de este planeta. Y su luz es la guía especial para transformar toda esa confusión todo el sufrimiento y todo el daño causado por nuestras propias acciones. Mi Guía Supremo me da claridad en mi mente para saber cómo reaccionar conscientemente de la mejor forma posible, ante todo lo que estoy viviendo. Su paz crea esperanza para mí, por esa enorme, infinita confianza que tiene el Ser Supremo por mí. Él. Ella conoce mi capacidad y me ayuda a entenderla, a despertarla y a volver a alcanzar mi máximo potencial. Las limitaciones a mi paz, a mi amor. Todo lo que soy capaz, las he creado yo en mi mente, pero en realidad, cuando el alma humana se propone algo y es determinada, es constante y usa la compañía eterna, su guía, su paz y su amor. Todo lo que parecía imposible, se vuelve una realidad. Las cosas que parecían difíciles y pesadas, se vuelven livianas y fáciles cuando el alma vuelve a tomar conciencia de mi propio potencial. No hay límites para lo que yo puedo lograr. Lo que yo y lo que cada alma en todo el universo es capaz de hacer, por más débil que parezca en el presente, por más que las situaciones parezcan tan complicadas, la luz, la paz, la guía del Ser Supremo. Alivianan en mi corazón todas esas cargas. Yo, el alma, soy solo un instrumento en este mundo. Las cosas que hago las responsabilidades que ha asumido son solo papeles temporales. Yo he venido a este mundo para amar, para compartir amor, despertar alegría a través de la vida. Yo no vine a pelear ni a sufrir, eso lo aprendí al confundirme, al perderme entre tantas preocupaciones cuando asumí que yo soy mis papeles, que yo soy algo temporal, cambiante, fluctuante, pero hoy, ahora, en este segundo, vuelvo a reconocerme tal y como me ve mi dulce Madre Suprema, el alma, que es un actor en este escenario del mundo. Que las cosas no son cargas, que no me toca a mí cargarlas. Soy solo un instrumento en esta vida, un actor que al igual que en un teatro cumple su rol, Desempeña su papel en la obra y luego retorna al hogar. Puedo sentir la dulce cercanía, amorosa, paciente y sabia del director de esta obra de la humanidad guiando a las almas al final de esta obra de regreso a nuestro hogar al cielo al nirvana a ese maravilloso espacio espiritual donde el alma es originaria de donde vengo y a donde voy a retornar. Mi dulce Padre Supremo me da paciencia para sentir Esta oscuridad profunda es la señal que el amanecer está a punto de llegar donde todas las almas como hermanos retornaremos de nuevo a nuestro dulce hogar. a ese maravilloso espacio de profundo silencio sanador, donde la paz se vuelve natural y el alma está en su más elevado estado potencial. donde soy libre, feliz, eternamente en paz. El amanecer de la humanidad está muy pronto por venir. Siento esa esperanza en mi corazón. Y al igual que un fósforo encendido, puede encender a muchas otras llamas, esta esperanza en mi corazón. Es el instrumento para traer paz y esperanza en los corazones de muchas otras almas. Yo soy un instrumento de paz en este mundo. Yo soy un alma de paz. Y con esta dulce sensación en el corazón, poco a poco...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 Entonces, vamos a ver qué nos sale para hoy. Entonces, vamos a leer sobre relaciones. Vamos a ver qué nos inspira para hoy. Estos son extractos de clases de nuestra directora que dejó el cuerpo el año pasado, Daddy Yankee. Y dice... Cuando una relación no funciona, normalmente es que hay necesidades y expectativas que no se están satisfaciendo. Tal vez haya tanta ira y odio que tu único deseo sea alejarte. Sin embargo, esa no es la solución. Simplemente refleja tu falta de comprensión acerca de dónde reside el auténtico problema. La raíz de todas las necesidades y expectativas es un deseo espiritual insatisfecho. Satisface tus deseos espirituales mediante la práctica de la meditación y serás capaz de relacionarte exitosamente con cualquiera. Al dejar de estar necesitado, establecerás Establecerás relaciones solo para compartir y disfrutar. No habrá trabas que limiten tu entrega y tu amor será incondicional. Debemos aprender a aportar espiritualidad a nuestras relaciones. Los demás aprenderán mediante nuestro ejemplo. De ese modo podremos inspirarnos y elevarnos unos a otros.